¿Qué onda? Yo soy Gian, bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a revisar el iPhone 13 Y bueno, vamos a ir con un amigo que se acaba de comprar el iPhone 13 Pro Y se va a esperar a que yo le haga el unboxing eh, Vamos a ver todo lo nuevo que tiene el iPhone eh, No vamos a ver todo porque, o compararlo porque la verdad ya los teléfonos son tan rápidos que comparar el iPhone 13 contra el iPhone 11 y medir las 7 milésimas de segundo que tiene de, de más velocidad pues va a estar difícil entonces vamos a revisar las cámaras y las nuevas funciones que tienen para las cámaras que básicamente es lo, lo más importante que tiene el iPhone 13 Plus con respecto a los demás modelos y bueno, ya tenemos el libro aquí. Sí, ven. Este, el paquete venía abierto, porque según esto eh, se revisa antes de enviarse. Pero este es el paquete que manda Apple, de cuando lo compras en Apple. ¿no? Eh, lo que sí venía venía violado el paquete, pero yo creo que lo demás del paquete viene bastante bien. Completo, aquí ya no viene Nada más, vamos a poner a un lado Este, aquí tenemos ya La caja Y podrán notar que no tiene Nada de celofán Yo creo esta es la Nueva medida, ¿no? De amigos del ambiente ¿No? De, de Apple, por eso ya no le ponen Plastiquito, vendrá un teléfono Adentro, Vendrá un pedazo De metal Así ah, si viene un iPhone Díganos señor, ¿qué iPhone es este? Es el 13 Pro Azul Sierra De 128 ¿Y qué trae usted acá? Un 11 de 128 sí. ¿Y, cuál, ¿Y cuál va a ser el mío? Eh, un 11 de 128 <risa> Rojo Un <En> rojo <risa> Como que me están dando ganas de ir al baño Ahorita regreso, ¿eh? Entonces, este es el Pro Se siente bastante pesadito, ¿eh? Se siente como... Como el mío con carcasa Es más, el mío con carcasa no se siente tan pesado Como el iPhone 13 Pro vean nada más, súper pesado el acabado está súper bonito no trae, no trae nada más más que su cable ya ni su es pues un pequeño instructivo, no sé qué sea eh, ahí adentro también trae el sacasim pero nada más ya no traen audífonos ya no traen cubito porque pues Apple quiere que gaste. A ver, quítele señor Háganos el los honores wow, Qué bonito <risa> También ya no trae ah, Aquí también, no verdad ¿Qué? Ya no trae más protección pues, Al parecer nada más trae la protección De la pantalla, sigue siendo El asqueroso lightning <risa> Yo no sé por qué fregados no le han puesto USB-C ya al iPhone Y a todo, todo, todo Trae USB-C, el iPad eh, la, la Macbook ah. Todo trae USB-C menos esta chingadera Ahí tache, tache, tache Apple Bueno, aquí tenemos las tres cámaras Se alcanza... Mmm, aquí en cámara no se alcanza a ver muy bien Pero si se, se ven diferentes Este seguramente es el, el lidar o lidar Lidar, lidar, yo digo lidar El lidar <risa> y el flash Y si lo rompo me embarco con... Pues el teléfono así vale 26 con sí. Apple Care, creo que te lo cambian por 1800 Sí, no, el primero es gratis. Eso es lo que no sé. Sí, el primero es gratis. Entonces es gratis. Sí, el primero es gratis. <risa> entonces no te embarcan También algo que no me gusta porque pues seguimos. Ahorita, bueno, ahorita estamos comiendo, entonces no tenemos cubrebocas, pero la fregadera no trae más identificación que el escaneo de rostro no? no es problema cuando tienes bah. un auto watch sí. bueno entonces vamos a darle la primera boteada, mm -hmm. bueno lo ¿no? que configura acá el señor todo, vamos a hacerle un boxing a su funda de 30 pesos <risa> para su iphone de 20 mil pesos, 150, 150. <risa> 150 dice, bueno esta es réplica por el costo obviamente la manzana se ve que está puesta con serigrafía. Y lo de adentro pues está bonito, está bonito. No tiene el, el logo de MagSafe. El magSafe exactamente. Pero bueno, a ver. No nos vaya a pasar un accidente. Ahorita vamos a hacer la, la prueba de resistencia, obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, a, vamos a echarle aceite y todo. Digo este. Al y a ver, ¿por qué el 13 Pro? Pues ya había tenido el 11 y nunca había probado una versión Pro, entonces sí fue como... Pues, te Quiero checar qué tal. Resumen, porque quiero y puedo. Porque esta vez pude, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué funciones Pro vas a usar en tu vida cotidiana? La vida cotidiana es la pantalla para los juegos, porque si le voy al PUBG, entonces, pues sería así como lo más, más, más. Sí, porque y... entonces eres jugador pro de PUBG, ¿no? Eso intento. Hubo <risa> un tiempo en que sí, <coughs> sí ranqueaba. Ahorita estoy tratando de regresar. Ya hay mucha gente que juega muy caro. Y la cámara. Eh, ya ves que este tiene el modo la macro, que es de cerquita. Y para mi trabajo puede que me sirva. Puede, quién sabe. Puede, no Es que, por ejemplo, el, el 11 se tardaba en enfocar lo que estaba muy cerca. Entonces. Quiero pensar que este lo voy a enfocar rápido y bien. Y aquí estamos viendo. Bueno en pantalla quién sabe si se vea. Pero estamos viendo la diferencia de los blancos en los teléfonos. Aquí obviamente son las manzanitas. A este sentimos que le falta brillo, pero pues, porque no lo hemos podido usar. No hemos <ríe> podido subir el, el brillo. Después de 20 horas. Y acabo de configurarse el teléfono. Vamos a hacer una prueba rápida de cámaras Él dice que usa su teléfono Para escanear estos códigos Súper chiquitos Que de hecho esta cámara que estoy usando No va a enfocar nada de estos textos Pero vamos a ver qué tal funciona el El iPhone ¿Qué dice ahí? A ver pues Aquí está el designer by Apple en California no sé lo de la funda de los números. Mentira, eh. Yo no sé quién les dio esa certificación. Pero vean, está casi pegado con la, con el papel, eh. Casi pegado. O pues sea, eso es lo máximo, casi. No, pues qué diferencia, eh. Y ahora vamos a la segunda tienda oficial de Apple, el espectacular allá arriba. Y aquí la pilota para comprar un iPhone, que de por sí ya habían dicho que no hay, que de por sí ya habían dicho que no hay iPhones, no sé por qué está la gente formada, pero bueno, ahora vamos a, acá el joven va a comprar su, sus accesorios. Quiero comprar una funda de piel Ajá. y uh, sí. a Marseille Sí. Ah, bueno, y un cubito, porque gracias a Pueblo ya no hay cubitos, sí. porque por 26 mil pesos no te dan un cubito. Okay. ¿Y, y que son otros 3 mil pesos de accesorios, ¿no? Sí. <risa> <risa> no queríamos sacar la cuenta. ¿no? <risa> bueno, aquí ya tenemos el modo cinematográfico. Eh, como pueden ver, están saliendo varios cuadritos en el, en el iPhone. Eh, tengo la mano ocupada, voy a picar al señor que está allá atrás. Bueno, a ver, voltea a ver otro lado. Ahora para allá. Y Miren, aquí ya estamos en la edición del video si le damos play un poquito más bueno, vamos a adelantarle por ejemplo aquí podemos seleccionar al señor que está allá atrás y vean cómo se, se desenfoca acá el joven y se enfoca el señor de allá atrás creo que también lo podemos hacer con, con enfoque manual y tenemos otro video Que grabamos allá afuera y aquí también podemos hacer lo mismo enfocamos al señor de allá, se desenfoca el joven de acá lo que estaría bueno sería ver cuántos niveles de desenfoque tiene, ¿no? poner como que varias personas bueno, estas son mis opiniones del nuevo iPhone 13 Pro si ya tienes un iPhone de hasta tres generaciones anteriores, no le veo Ningún caso que te compres un iPhone de estos y mucho menos, porque eso, esto sí está bastante feo, mucho menos un, el iPhone 13 Pro de 128 GB, porque no tiene la función de grabar en ProRes, que es la que es el mejor formato que puede producir el iPhone 13 Pro. De hecho, por eso muchos van a comprar el iPhone 13 Pro, porque va a tener ese formato como sin comprimir de video para poder producir videos de más calidad pero el iPhone entre comillas de baja capacidad no va a tener esta función de, de este video de este formato de video me sigo quejando que sigue teniendo el cable lighting y bueno pues eh, sigue siendo un iPhone la calidad de construcción es excelente la calidad de video es excelente pero como pueden ver en un si no eres profesional, si no te dedicas a hacer videos, eh, de hecho hasta yo que me dedico a hacer videos, la calidad del iPhone 11 me sigue alcanzando súper bien. Graba 4K, 60 cuadros por segundo, enfoca rápido, los colores son buenos... La, el contraste es bueno. No veo por qué yo tenga que comprarme un nuevo iPhone. Y menos que ya cambió el mundo. Ya vamos regresando a la normalidad. Pero cambió el mundo. Y ya teniendo eh, yo un iPhone 11 con solamente reconocimiento facial. Pues es una lata tener nada más un sistema de reconocimiento de usuario. Ya tienes en el iPad un botón con reconocimiento de huella. Eh, ya existen pantallas que reconocen las huellas tienes mucho que mejorar y no has hecho nada. Bueno, nos vemos. Gracias por acompañarme en el unboxing de mi nuevo teléfono. Sí. No, no lo persigan, ¿eh? No, no, ahí están datos, pero esperemos la edición los borre. Ay, no lo persigan. Nos vemos en el próximo video.